Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz día. Vamos a disponernos para iniciar nuestra jornada en la Santa Presencia del Señor. Darle gracias a Dios, nuestro primer movimiento. Nos levantamos, abrimos los ojos y decimos gracias. Señor, gracias por este nuevo día que nos das. Gracias por el don de la vida, el don de la familia. Gracias, Señor, por el trabajo, el techo. Todo lo hemos recibido de ti, Señor. Por eso hoy, con gratitud a Dios, te decimos... Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy miércoles vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 8. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocara. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿Ves algo? Levantando los ojos, dijo: De hombres que parecen árboles, pero andan. Le puso otra traer las manos en los ojos al hombre y miró. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole que no entrara en al día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un ciego, un hombre limitado, enfermo, se acerca a Jesús. Y Jesús siente compasión y lo cura. Abre sus ojos para que pueda ver. Primero con dificultad y luego ve claramente. Ahí está también nuestro proceso. Tal vez no lo veamos todo claro desde el comienzo, mis queridos hermanos. A veces pretendemos entender todo, tener la claridad, la certeza de todo, pero no. Cuando nos confiamos en las manos de Dios, cuando nos confiamos en la voluntad del Señor, al principio no lo entendemos todo. Porque muchas cosas se ven nubladas, muchas cosas no se ven sin claridad. Pero el Señor nos va mostrando el camino y poco a poco lo vamos entendiendo. Poco a poco vamos viendo con claridad. Señor Dios, en tus manos ponemos este día que ahora inicia. Envía tu Santo Espíritu para que cada día veamos con claridad. Amén. Feliz día para todos mis queridos hermanos.